días, qué tal? Disculpen la tardanza. Permítanme un segundo, les pongo mis láminas. Cabe hacer mención que por ahí cambié nada más cerca de siete láminas al final, este, por cuestiones de eh, ponerles un ejemplo de cómo se entra a la parte de la declaración anual de la persona, en este caso del de título 3. Y bien, pues, vamos a dar inicio. Denme un segundo nada más en lo que les pongo mi material, por favor. Bien, vamos a ver la parte de donatarias autorizadas. Y bueno, pues el título, el título 3, en su caso, aquellas asociaciones civiles que tienes que estar en este artículo 79, en alrededor de este título 3 de la ley de impuestos sobre la renta. Si bien esto es un módulo del diplomado que estamos dando, eh, también cabe mencionar que es un tema en particular que tal vez eh, aquellas personas que se agregaron por primera vez y que están eh, viendo esta parte de donatarias autorizadas o en su caso a asociaciones civiles, pues les va a servir con base en los comentarios que vamos a hacer. Cabe hacer mención, no tengo la verdad absoluta tampoco, sin embargo, bueno pues trataré en, de abarcar la mayoría de los temas y en caso de que puedan existir dudas, ya sea del tema o de otro tema, por favor no duden en preguntarlas, eh, trataré de darle solución a ellas. Sin embargo, si en su caso hay preguntas que no sean parte de este, de este tema de donatarias o del título 3, eh, no profundizaré en ellas sin embargo, les daré solución a las mismas preguntas. Entonces, sean bienvenidos a este módulo de donatres autorizadas y título 3 en el caso de asociaciones civiles o aquellas eh, personas morales que están en este título 3. Recordarles, hay tres títulos en el cap, bueno, en el título cuarto es el de las personas físicas, pero hay tres títulos que el primero es las disposiciones generales, en el segundo tenemos todas las personas morales que de alguna u otra manera estamos eh, funcionando como sociedades mercantiles, sociedades civiles, etcétera, Y es el título 3 quien eh, adopta toda esta parte de hablar de aquellas que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta... ...en su caso y ahora con las reformas que existieron en el 2021 pues todas aquellas donatarias autorizadas también, porque cabe hacer mención que en este artículo 79 sacaron a muchas de las asociaciones, las pasaron al título 2 y es eh, en su caso que tienen que volverse donatarias para poder tener acceso a este título 3. Entonces también vamos a estar viendo a aquellas personas seguramente que tienen ustedes o clientes o en su caso ustedes son los asesores o los administradores de estas empresas del título 3, que hoy en día, bueno, perdón, de estas empresas, o, o no quiero mencionar empresas, porque al final empresas es conforme lo dice el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, y no son empresas, sino son asociaciones civiles, que tienen un carácter completamente civil en cuestiones de coadyuvar, en la realización de todo... Eh, lo que puede realizar, en su caso, el Estado, o debería de realizar el Estado, sin embargo, pues ellas se están coadyuvando. Estas del título 3 las sacaron hacia el título 2, ahorita vamos a estar hablando también de ello, del de, eh, régimen fiscal que ya las pasaron al título, eh, vuelvo a repetir, al título 2, y cómo tendrían que estar tributando. Entonces, en, de manera general, es lo que vamos a estar viendo en esta ponencia. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse y eh, ofrezco una disculpa por la demora. Bien, vamos, vamos a, directamente al tema. Es el código civil el que marca la esencia de las eh, personas morales, y en este caso, pues eh, para términos civiles, a diferencia de aquellas que hacen o que realizan una actividad comercial. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El código que es, eh, el Código Civil Federal, que es emitido por primera vez en el caso de la Ciudad de México, se llevó a cabo en 1928. Sin embargo, muchas de las, de los estados, eh, quedan plasmadas, cuestiones que son de la Ciudad de México, lo llevan al aspecto federal. Recordar, que cada asociación, y aquí quiero hacer un comentario en particular, cada asociación va a depender de su Código Civil del Estado, es decir, aquellas que se crearon en el Estado de México, pues obviamente lo que rige estas sociedades es el Código Civil del Estado de México, las que se crearon en el Estado de Querétaro, las del Estado de Querétaro, las que se crearon en el Estado de Morelos, pues es el Código Civil del Estado de Morelos cabe hacer mención que cada estado tiene su eh, referencia en el caso de códigos civiles, porque somos una federación, en su caso somos varios estados que convivimos en una forma armónica en el caso de crear completamente pues, una república. Recordarles que cada estado en particular puede eh, realizar leyes que a ellos les convengan, ¿no?, como impuestos, como constituciones, inclusive, eh, no sé si lo los sepan, pero cada estado en particular también tiene una constitución, una constitución del estado de Querétaro, una constitución del estado de México, una constitución, en su caso, de cualquier eh, estado en el cual ustedes residan. Sin embargo, es la constitución, en su caso, federal, la que rige. Para términos civiles, es el código civil de cada estado el que rige. Sin embargo, y cabe hacer mención que todo empezó en su momento como un código que estaba en todos los estados, después se, eh, de la Ciudad de México salió el Código Civil Federal, que es muy parecido, y de ahí se desglosaron todos aquellos códigos civiles de los estados. Para aquellos que son abogados, para aquellos que, que estudian la parte de leyes, bueno, lo tendrán muy presente, ¿vale? Ahora bien, es el Código Civil Federal que nos define qué es una persona moral y habla que la nación, los estados y los municipios son parte de una persona moral, así como las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás que se refieren a la fracción 15 del artículo 123 de la Constitución Federal las sociedades cooperativas y mutualistas y las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito. Este último renglón lo vamos a encontrar en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre, sobre la Renta. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada también serán, obviamente, una persona moral bajo este artículo, el 2736. Y aquí voy a hacer un paréntesis, tal vez me fui muy rápido, me gustaría saber si existe dentro de los presentes alguien que no sea contador, que no sea abogado, o más bien que no sea contador, alguien que no sea contador, que haya contratado este curso, porque a lo mejor quiere permearse la parte fiscal, que sea abogado, que sea administrador de la sociedad, me gustaría que en su caso me pudieran mencionar, si alguno de ustedes está en este caso, para mí sería eh, perfecto el que me pudieran mencionar para tener un lenguaje un poquito más eh, común y dejar de hablar de un lenguaje completamente técnico para los contadores. ¿Hay alguien por aquí con esas características? Es decir, que no sea, que no sea contador, perdón. Los leo en el timeline, por favor, del chat. Hay alguien que no sea abogado, que no sea contador, perdón, no sé por qué traigo la parte de abogados. Por aquí Sandy nos dice que es eh, licenciado en administración, pero creo que sí entiendo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Aline, dice su servidor, no soy contador. Aline, eh, administra la sociedad, eh, en este caso la asociación civil, eh, si pudieras este, ayudarme a identificar... ¿Qué te trae este curso? Mejor Aline. ¿Alguien más, por favor? Humberto González, abogado, pero estoy eh, incluido en los términos. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Alguien más que no sea contador, por favor, y que bueno, pues en esta ponencia también eh, haya entrado por otro motivo. En el caso de Aline, por favor, me puedes decir, eh, si eres la administradora de la asociación, etcétera, me ayudaría un poco a revisar el por qué estás en esta ponencia. ¿No hay comentarios? Aquí, Aline, soy administrador de la asociación. Ok, perfecto. Entonces, es un tema, por así decirlo, completamente eh, para llevar a cabo la parte de tu asociación. Ok, Aline. Tal vez tú nos puedas servir de mucho porque nos vas a poner eh, completamente preguntas en la mesa que tengan que ver directamente con la sesión y que estés viviendo día a día. A veces es un poco complejo porque puedes decir lo que está en la ley. Sin embargo, de ahí a que se lleve a cabo, primero, de ahí a que verdaderamente se esté realizando, a veces eh, eh, no se lleva a cabo ni tan siquiera hacen match la parte que está escrita con lo que llevan ustedes a cabo día a día. Y es donde las personas dicen, bueno, ¿De qué me está hablando, no? Si al final lo que yo estoy llevando es completamente otra cuestión, o en su caso, todo lo que dijo debería de llevarse, pero no se lleva conforme a lo que está estipulado o escrito en las leyes mexicanas. Entonces, es eh, interesante que alguien que directamente está llevando la administración de una asociación o de una donataria autorizada, nos pueda mencionar o hacer preguntas. Entonces, Alín, es eh, de suma importancia que nos puedas eh, consultar o nos puedas hacer las preguntas, porque eres alguien que está viviendo día a día la parte de una asociación civil, y eso nos va a permitir ver mucho más cosas eh, de las que a lo mejor los compañeros únicamente se limitan a lo que está escrito, a lo que está estipulado dentro de las leyes, entonces nos va a ayudar bastante ¿eh? ¿alguien más quisiera hacer alguna mención por favor? ¿no? no tengo aquí comentarios ok, bueno pues entonces sigamos con lo que estamos eh, mencionando. Entonces, es el artículo 25 del de Código Civil quien nos menciona qué es una persona moral. Es el artículo 22 también quien nos menciona qué es una persona física. Y en ese tenor de palabras, bueno, ya mencionamos quién es una persona moral para términos de la legislación, en este caso del Código Civil. Ahora bien, Hace rato les mencionaba, hay diferencias entre crear una sociedad completamente mercantil a una sociedad civil o una asociación civil. Por una parte, el código nos dice que en, en el caso de las sociedades civiles y en el caso de las asociaciones, no constituyen actos de comercio, es decir, Quita toda esa parte del comercio. Ahorita vamos a mencionar qué se constituye como comercio. Por consecuencia, aquello que se haga como sociedad civil o como asociación civil no tiene por qué constituir un comercio. ¿Qué, ¿A qué se refiere la ley cuando es o menciona un comercio? Este libro lo podemos comprar nosotros en 128 pesos y vendérselo a otra persona en 228 pesos y por eso ganamos, siempre pesos Y el hecho de ganar, de especular, de hacer este movimiento comercial, ya nos vuelve, sin lugar a dudas, en una... ya sea una persona física con actividad empresarial, o en su caso, pues una sociedad meramente con cuestiones mercantiles. Ese es un ejemplo burdo que tengo. En el caso de las sociedades civiles, por ejemplo... Hay sociedades las cuales se constituyen con un fin preponderantemente económico. Dice que tengan un fin preponderantemente económico que no constituya, así lo dice el, el Código Civil, que no constituya ¿no? una especulación comercial. Cuando habla de especulación comercial hay que irnos del otro lado, del lado derecho que, que ustedes están viendo en la pantalla, Dice que el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo, un acto de comercio lo podemos ver en el artículo 75 del Código de Comercio. El Código de Comercio es quien nos dice y reputa las actividades que puede llevar una persona para términos mercantiles. Inclusive lo dice el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que todas aquellas empresas, ¿no?, y menciona la palabra empresas, cuando se refiere empresas, son todas aquellas que llevan un acto comercial. ¿Cómo saber si estoy llevando un acto comercial o no? Inclusive el mismo artículo te dice, revísame las industriales, las civícolas, las de ganadería, las de... y etcétera, etcétera. Empieza a mencionar las actividades o las que de, eh, las que de carácter federal le den ese sentido, es decir aquellas que estén mencionando la parte del comercio. En este caso, ¿quién mencionaría la parte de especulación comercial o la parte de llevar a cabo un, un acto de comercio? El código de comercio. donde lo dice? En su artículo 75. Ahí hace mención y claramente quiénes son eh, o qué es, mejor dicho, los actos o actividades que lleva una persona que son declarados como un acto de comercio. También el artículo primero y el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, en el caso de aquellas personas morales, ya lo vimos arriba, quiénes son catalogadas como personas morales. Y es la Ley General de Sociedades Mercantiles que te dice si estás dentro de este rubro, entonces perteneces a un acto de comercio y por consecuencia la ley que te va a regir es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hago esa... Eh, aclaración para separar la parte de sociedades civiles y asociaciones civiles con la parte de algo que tenga que ver con cuestiones mercantiles, es decir, con la venta, con la compra de algo, ¿no? En este caso yo les mencionaba un libro que yo te puedo vender en 328 pesos y que a lo mejor con, eh, en su momento compré en 228 pesos. Entonces, por ese, por ese manejo que yo te estoy realizando, gano 100 pesos. Bueno, en este eh, tenor de palabras, lo que estamos entendiendo es que estoy haciendo una especulación comercial. Por consecuencia, estoy entrando dentro de una sociedad mercantil. ¿Ok? Si hay preguntas en este momento, adelante, por favor, pueden hacerlas. Y si no, bueno, pues este, seguiré con la ponencia, aunque si la realizan, los leo en la parte del chat. Bien, asociación civil y sociedad civil. Dos cosas que podrían ser muy parecidas, sin embargo, no son iguales. Primero, la sociedad civil tiene un fin común de carácter preponderantemente económico. No todas, sin embargo, hay muchas sociedades civiles que tienen este fin preponderantemente económico. Es decir, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar a los abogados, Vamos a encontrar a los contadores, vamos a encontrar a los arquitectos, vamos a encontrar a los ingenieros, vamos a encontrar a aquellas personas que con su servicio en conjunto, es decir, buscan a otras personas para realizar una sociedad y en su conjunto dan ese servicio que podrían dar ellas solas. Sin embargo, lo hacen por varias cuestiones. Primero, porque obviamente a lo mejor querían hacer sociedad para... Bueno, una sociedad para términos eh, comerciales, si tú lo quieres ver así, es mucho mejor en el caso de las licitaciones, ¿no? Es un claro ejemplo. Y pudiera hacer que estas personas se juntaran e hicieran una sociedad. Ahora, hay sociedades que su fin común, o bueno, en este caso, la parte no es preponderantemente económico. Es decir, buscan eh, un fin completamente social. Dentro de las asociaciones y de las sociedades civiles, también podemos encontrar aquellas que no buscan una cuestión de ganancia económica, sino lo que buscan es coadyuvar a la sociedad, lo que buscan es eh, hacer un bien a la sociedad, Ahora bien, esta asociación civil que la marca el artículo 2670 del Código Civil Federal habla que tienen que tener un fin común que no esté prohibido por la ley, por primera instancia, y que no tengan carácter preponderantemente económico. Es decir, la intención de hacer una asociación en ningún momento es del interés ganar dinero, es del interés el poder eh, crear riquezas es del interés, el eh, vaya, derramar esa, esa riqueza que pueda tener la asociación entre sus asociados. En ningún momento la asociación tiene ese fin. Si tu fin es constituir algo para lo cual te puedes beneficiar tú, bueno, lo estás viendo del lado izquierdo, que sería la sociedad civil esa sí tiene un fin preponderantemente económico, pero en ningún momento se puede llevar a cabo la especulación comercial. En el caso de la asociación civil, por ningún motivo tiene un carácter económico, es decir, lo que busca esta asociación es ayudar o ayudar a la sociedad, pero en ningún momento busca beneficiarse de la misma. ¿Ok? Aquí es donde Muchas de las veces la gente que crea las asociaciones o que crea esta parte de quererse volver donataria, autorizada, qué sé yo, se encuentra con, este, con esta problemática. Las asociaciones por ningún motivo tienen que tener un carácter preponderantemente económico, es decir, el sentido de ganar dinero en ningún momento lo tienen que tener, en el momento que lo tengan, bueno, pues entonces ya no estarán en este aspecto de las asociaciones civiles. Ahora, cabe hacer mención que por esto, a finales en, el, en la reforma que tuvimos en el 2020 para aplicar en el 2021, a muchas asociaciones las sacaron de este capítulo o de este título, perdón, del título 3, para mandarlas al título 2. La sacaron del artículo 79 para mandarlas a que estén en el régimen general. ¿Por qué pasó esta situación? Bueno, pues muchas de las asociaciones civiles se querían pasar de lista y eh, pues con este sentido creaban riqueza para sus allegados. Entonces esto queda completamente prohibido. Ahora bien, la sociedad civil, ¿qué podemos encontrar? Ya lo decía hace rato, sociedades de profesionistas dedicadas a la enseñanza, a la investigación científica y tecnológica, a la difusión de arte y cultura y ecología. Ahora, ¿puedes hacer una sociedad civil y ser donataria autorizada? Sí, por supuesto. Sin embargo, aquí, la parte del objeto social a qué te estás dedicando tiene que quedar muy bien redactada. Que lo que buscas no es una ganancia, no es una parte económica, sino lo que buscas es coadyuvar en su momento con algunas actividades de la sociedad civil. En el caso de la asociación civil, pueden ser donatarias autorizadas, pueden tener asociaciones patronales dedicadas a la enseñanza, asociaciones de padres de familia, de fines políticos o religiosos, de colonos o condóminos. Se puso de moda hace algunos años, estoy hablando de algunos cinco o diez años, las asociaciones de colonos o de condóminos, ¿por qué? Porque crecieron cada vez estos lugares en donde la gente compra, pues, este, este lugar eh, dentro de un edificio, a lo mejor un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, etcétera, y qué bien, pues, depende de todas estas personas que eh, están en el, en el edificio, las áreas comunes, el mantenimiento, la parte del agua, de la luz, etcétera, Y para ello se crearon asociaciones para darle este sentido a todas aquellas cargas, tanto legales o fiscales, que pudiera haber.